¿Qué es que esperando que avance con usted y usted le No, no. No, la tengo aquí, la ventana es Andrés La no me la acabo. No, Tiene más No la acerque a que me Va. ¡Ay, vale, no do, do, do, cállate, do. qué cállate, dos! ¡Dos! ¡Cuatro! Siguiente. están dando las noticias a un día difícil ahí, y doctora, que han cambiado. Ya valió una, A no okay. Ande mami, ¡Gloria! ¡Gloria! se Olá, e